vamos a publicar una partitura de Sibelius en Microsoft Teams. La razón es disponer de material para actividades de audición, análisis o ejercicios que luego pueden aparecer publicados con su corrección en esta plataforma educativa. La partitura en este caso incluye notación oculta que el alumno debe completar mediante la audición en un cuaderno o en PDF de forma anotada. Lo primero que hacemos es guardar la partitura y posteriormente utilizamos el botón de publicación para subirla a Avid Club, a la nube de Avid una vez que la partitura ya está publicada nos aparece una indicación un enlace que podemos eh, utilizar en, desplegando tenemos varias opciones copiar, compartir, embeber o dejar de compartir si fuese el caso y no quisiésemos eh, mantener la partitura ¿Vale? por alguna razón queremos quitar el ejercicio o la partitura dejamos de compartirla y ya no aparece más publicada eh, copiamos eh, el enlace es lo que tenemos que hacer para llevarlo a una pestaña de Microsoft Teams. Eh, tenemos una opción que es eh, cuando realizamos un cambio en la partitura podemos actualizarla de modo que pulsando en Push la partitura se actualizaría y en aquellos lugares en los que está publicada aparecería la nueva versión de la partitura. Es muy útil para ejercicios y publicar después las respuestas. En es esta audición podemos publicar después la realización. Si nos vamos a Microsoft Teams, entramos en nuestro aula, entramos en nuestra actividad, en nuestra sección y nos vamos a pestaña para elegir la opción sitio web. Nombramos la pestaña y incluimos el enlace. Automáticamente la partitura aparece publicada como material que se ve y se reproduce en Microsoft Teams. A través del chat o de la videoconferencia podemos plantear preguntas o actividades.